y le quiero desear un feliz día a mi mamá la cual es el pilar fundamental en mi familia decirle que siga adelante, que siga cumpliendo lo que restan de sus sueños agradecerle por cada uno de sus consejos, por haberme apoyado y pues agradecerle porque gracias a ellas que estoy donde estoy gracias a ellas soy la persona que soy y espero nunca me falte en una vida y feliz día mamá mamá quiero darte un Quiero desearte un enorme feliz día eh, Gracias por todo, gracias por siempre estar en cada presentación Gracias por ser mi maquillista, gracias por ser mi diseñadora Gracias por ser mi, mi peluquera <risa> Gracias por ser lo más esencial de mi vida, gracias por no dejarme sola nunca Gracias por cada que a veces no puedes estar presente siempre y intentes para estarlo Gracias por compartir cada tronco conmigo también cada derrota Eres lo más importante de toda mi vida Y decir, te amo, te adoro demasiado Eres Una persona extremadamente Extraordinaria Eres Una madre mejor Te amo mucho Eres lo más importante que tengo Gracias por todo siempre en cada desfile y no permitir que me rinda, que siempre siga adelante, por darme su aliento y apoyo siempre. Hola mami, quería agradecerle por siempre estar a mi lado, por brindarme su amor incondicional, gracias por apoyarme siempre en lo que me apasiona, que es bastoneras, usted ha sido un pilar fundamental en mi vida para salir adelante siempre y nunca rendirme. Espero que en este día, a pesar de las circunstancias y rodeada eh, de las personas que la amamos muchísimo, pase un día excelente y ya, la amo muchísimo mamita y feliz día de la madre. Gracias por estar para mí siempre, por apoyarme en todo lo que amo, por ser mi mejor amiga y mi confidente, por estar para mí siempre, por ser un ejemplo a seguir. Por eso y por muchas cosas más, te amo mucho y feliz día. Bueno, este video es para ti, para recordarte que eres buena, que me apoyas, que me cuidas, que pase lo que pase siempre vas a estar conmigo, que estoy muy agradecida contigo porque más que mi mamá eres mi mejor amiga, la que me comprende, la que me da consejos muy buenos y que nunca, nunca, nunca me va a faltar. Te quiero mucho. Feliz día de la mamá. Mami, gracias por estar presente en cada una de las presentaciones y concursos que hemos tenido, apoyándome y alentándome para dar lo mejor de mí en cada una de ellas. Sabes que te quiero demasiado y eres una excelente mamá. Y te deseo un feliz día. Hola, mami. Primero estoy agradecida con Dios por haberte puesto como mi madre, quiero darte las gracias por todos los consejos, por todo lo que me has sabido dar en esta vida, por tu amor, por tu cariño incondicional, por cada minuto compartido contigo, te amo mucho, quiero pedirte disculpas si algún día te llegué a decepcionar, a defraudar o incluso si alguna vez te hice daño. También te quiero dar gracias por estar siempre conmigo, por estar a mi lado, acompañándome en cualquier circunstancia. Eh, si Dios me diera la oportunidad de elegir a mi madre, una y mil veces te podría elegir a ti. Porque a pesar de cualquier situación que pase, siempre la he sabido llevar con mucho respeto y cariño ante tus hijos, ante tu esposo ante tu familia quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que pase lo que pase siempre voy a estar contigo en las buenas, en las malas incluso hasta cuando tú ya estés viejita nunca te voy a dejar sola como tú nunca me has dejado sola a mí y te amo muchísimo, muchísimo, muchísimo y Espero que pasen muy bien tu día, tu día tan especial. Feliz Día de los Madres.